Poseídos por el Diablo Existe la creencia de que espíritus malignos venidos del mismísimo infierno se pueden apoderar de los cuerpos humanos. El riesgo lo corren aquellos que por voluntad propia invocan al Diablo o los cuales se han corrompido por los placeres carnales y pecados capitales. Poseído durante la misa en el siguiente video veremos cómo un hombre durante la misa dominical termina mostrando que se encontraba poseído, y al estar cerca de recibir la hostia, este comienza a retorcerse y a evitar la consagración. Los movimientos agitados resisten al recibir la hostia y termina en el suelo emitiendo escalofriantes alaridos como si de un animal se tratara. Para aquellos que vivieron el momento, no tienen duda de que el hombre estaba poseído por el demonio. Lucha contra el diablo para liberar a los cuerpos que han caído en la desgracia de ser tomados por demonios, se necesita de un exorcista capacitado y fuerte en la fe, para hacerle frente a entidades que desconocemos. La siguiente es una grabación real de un exorcismo a una mujer que parece mantenerse serena, pero de pronto nos revela su oscura realidad. Gesù Cristo dai gli nostri intercedente, immacolata Virgine, vergine Maria, beato Michele Arcangelo, beati a posto, rispettate le tanti buissanti e sacra, ministra le nostre autorità, con non in per è non è una non è quindi già siamo santo, però sì mi nostri è però no no 해, Yours, la no no no no no no no no no no no e no no no Però, no no no no Ma da La No, di è merito, la promessa non è nemmeno bassa. Domino Sobisco, come con il spirito suo, vorremmo rispondere con la defensa del suo marchio. Più omini di immagini in due forme, se resti che superano la fama in due, quell'olice immondista che si è scritto a vedi tu saldere, sono qui di mister Provecicolo il senso disumane, stupore del terrore <tose> con turba, il metus refi di, di moriseggati da piano, rebelle domine, virtù dei diavoli, rebelle domine, virtù dei diavoli, rebelle domine, virtù dei diavoli, questa sesta è in silla, procurino di sentirlo fuga, si non mi sui. Signor, sì, fai una tua munita no. e ti animo tu, è corpo, tu su in è su in terra, questo, su viscere, regga, questo corpo, un firme, in animo, questo è successo, è stato, ah, tensamente, onestamente, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, el diablo es agresivo y sus gestos y cacofonías nos dan muestra de su negativa a salir del cuerpo de la mujer. Mientras que el religioso se mantiene firme, en la batalla contra el diablo. ¡Muy! Casa poseída. No solo los humanos pueden ser víctimas de los demonios. También las casas son recintos donde las energías de bajo astral se resguardan y reclaman el lugar como propio. Los dueños de las casas a veces sufren interminables sucesos paranormales que los hacen desesperar, sentir miedo y ganas de abandonar sus propias casas. Es por eso que es importante hacer bendiciones. Liberaciones en nombre de Dios para alejar a los malos espíritus, como lo vemos en el siguiente video, donde un religioso intenta expulsar a las entidades oscuras que se han apoderado de una casa. Proyecciones, dimensiones, mantras, compromiso, reunión de brujas, hechizo, maldición, todo trabajo de brujería, hechicería, todo poder astral en el nombre de Jesús, lo ato, lo reprendo, lo hilo, lo amortazo, por el poder de la sangre de tío Jesús, la luz, tío. declaramos que la fuerza del Espíritu Santo, Déjalo así, en el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo ah, ya, ya. En el nombre apáguela, de Jesús, apáguela, apáguela, yo libero este lugar apáguela. Yo libero este lugar, libero este lugar, libero este lugar Bendigo esta casa, este hogar Y declaramos que se va toda obra maligna de este lugar En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén, amén, amén. y amén Enfrentando al diablo Son muchas las personas que han pasado por posesiones Algunos han logrado liberarse de las garras de los demonios Pero otras han muerto en el intento Cualquiera que se atreva a enfrentar al diablo Es bien recibido ante la desesperación de los familiares La siguiente mujer se encontraba poseída Mientras un hombre reta al diablo En un exorcismo Nada ortodoxo. ¡Vuelve! ¡María! ¡Basta! Ah, muy bien. ¿A quién crees que estás dañando? Te estás dañando tú sola. No estás dañando a ella, ya no lo puedes tocar. El metraje es de apenas unos segundos, por lo que no fue posible conocer el desenlace. Pero es una muestra más del ataque de espíritus que no podemos ver y que por los hechos los consideramos venidos desde el mismo infierno. Mándame tus evidencias paranormales a mi correo oxlacoficial.gmail.com o escríbeme al WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y aquí te estaré esperando en el próximo video.